Ah, un objeto que está con esta Biblia, es nuevo video y si se preguntan por qué estamos así, es porque al mundo pues decidió irse muy a la vez, a la vez. Y así que el mundo murió y hemos reiniciado, así que estamos con Ramón. Y esta serie se llamará así ah, hay ay no, nombre para la serie. Tú lo puedes presentar. Sí. Bueno. Esta serie se va a llamar serie con nombre, pero harco Ah, huevo, qué buen nombre. <ríe> nombre. de mierda. <ríe> ¿Qué queda? A ver, Togi, Tuxon, Me hago hacha y pico. Voy okay, a okay, montar las hachas o voy okay? a qué? ¿Para qué? Sí, ver, ¿no? lo, que, lo que hago luego ¿no? los survival, de eh, los hardcore no, no ni con hardcore, no, no el único hardcore que he jugado, bueno, sí puedo ver es hardcore. Y de que era, era, es agarrar madera, una, un ar, un un árbol. No. No quiero irme a la verga, tú mejor. madre ¡Chamale! madre Uy, uy. Iba a decir que como yo tengo una suerte de la puta madre, iba a encontrar una, una... más mina. Y sí, de hecho dejé comida cocinándose allá así que tengo que ir por allá. ¡Hala! Un enderman. ¡Un zombie con pala! pero... A <risa> ver, ¿cuál es tu dirección? me la puedes, me a ver. Lo que sea. Ah, sí, pum manda varias veces, varias veces, varias veces. Chupa. Pues, entonces, en la 50 pinitas me voy a querer disfrutar. Estoy eh, corriendo de esqueletos y zombies y creepers y arañas y endermans. Corría de todo. 5-5. 5 Chupa. D5, 5 5 Chupa. d, cinco, d, cinco, d chupa. Si ¿Cómo que chupa? Pues. ¿Por qué que ¿por qué que que que que por por que tierra, por que tierra. Por que tierra. Por que tierra, por que tierra, por que tierra, por que tierra, fin que por fin, eh, tierra No, no, no, vez la IP, we, porque, eh, no, mano, porque... no, no, no, la no, no, no, no, no, sería la no, no, más de dos mil bloques we! Anca en lo que pasa, vas a ir pasando por, por de todo miedo Neta, ¿por qué te estás viendo, carajo? Anca Pablo, wey Que cuando llegues vas a estar en una pullea, Porque ya estoy en la lea y estoy pues, agarrando la paja Ajá, wey, pero el problema es que ya va a estar toda lutea Pues por, por eso <risa> ¿Por eso no, no quieres salir? Ah, bueno, pues chupa Bueno, subo voy a ir claramente, ¿no? Pero... Ay, wey, de hecho me voy a hacer un baldecito para agarrar un poquito de la viña La piña, chaval, asusta tíos, joder macho, no mames Bueno aprovechando a ver si se hace, si hace, si hace oscuras ¿sí? aprovechando y me hago la pechera y... ya Esto la manda al carajo te voy a ir para acá, para acá, acá. me puse todo el día en el camino. No. En todo el día mismo haciéndome esta pregunta y me acabas de preguntar, güey. Te pregunto. No, no, no, no, no. ¿Cómo que a vestirse? ¡Cama! Chupas. Tú. Tú más. Tú más. No porque mamás sa, <risa> mamá wey, ¿por qué no te la. estos árboles de los ojos gigantes? Lo, lo, la aldea está ahí en estos árboles gigantes. Eh, de hecho no tal en ningún punto. ¿La aldea está ahí en ese bioma o no? No. What? Wey, me voy a guardar coordenadas de este portal, wey. No coordenadas de este portal, coordenadas de esta. <risa> oh me voy a llevar, o oh, me voy a llevar. Me voy a hacer una sedada de hierro. y voy a talar lo que viene siendo Por... la maderita esta y conseguir mínimo no sé cuántos pero la verdad voy a conseguir varios balitos hacemos la asada y vamos a subir voy a hacer un video cuando ya tengo todos los putos cuando ya tengo todas las putas imágenes de mi personaje pues haciendo diferentes poses no, no hagas que tú piensas puto pendejo pues ya estaría listo y haría un video presentando al Eduardín lo bueno es que este árbol un chorro de, de cosas pinche madre y cuatro cuatro tengo un chingo de retoños ya güey. oh! maten a todos, maten a todos, maten a todos maten a todos, maten a todos maten a todos maten a todos maten a todos maten a todos eh wey, es que güey, espérate wey, voy a hacer algo nada más que wey, pendejo, pendejo, espérate güey. eh, tengo que matar a mi lobo, ¿no? Sí, en efecto yo lo mato vete a la verga este le va también te dije que muy... bueno, y espero que os haya gustado el video Este fue el reinicio Y si quieren más videos Bueno, claramente va a haber más videos Pende...